De dónde salió, Marcelo Tinelli perdió la paciencia con uno de los jurados del Bailando 2018. Manejar un programa como el Bailando por un Sueño no es una tarea simple porque implica controlar que ningún detalle sea desatendido y, además, lidiar con famosos que, muchas veces, pueden ponerse muy pero muy caprichosos. En la larga historia del concurso, pueden citar sin de ejemplos de figuras que, a medida que su popularidad crecía, parecían convencidos que el éxito de Tinelli se debía a su presencia en el certamen, motivo por el cual, muchas veces, actuaban de forma desacertada. Con toda su experiencia televisiva, Marcelo, simplemente, los dejaba hacer. Sabiendo que, una vez terminara esta temporada, ellos se hundirían en el olvido y él seguiría siendo un gran referente del medio. Esta vez, sin embargo, tal vez porque las cosas no están saliendo como planeaba y el inicio del Bailando 2018 se sigue postergando, estaba planeando para agosto y ahora la fecha tentativa que se maneja es septiembre, aunque sin un día fijo, el conductor perdió, públicamente, la paciencia con uno de sus jurados y fue clarísimo. Desconocía este puntaje de menos uno arroba Marcelo Polino. ¿Lo hablaron con alguien de producción? Arroba el chatoprada arroba, opfet, arroba so much. ¿Signo de interrogación de dónde salió esta nueva reglamentación?